Nuestra satisfacción por, por esta resolución del Tribunal Constitucional declarando eh, pues, la legalidad, su ajuste a la Constitución Española de la anterior Ley sobre el Aborto, cuando, cuando estamos ahora mismo bueno, recién aprobada una nueva ley sobre el aborto y aunque ha sido muy tarde y desde luego no, no es asumible que en un Estado de Derecho haya tanta demora en reconocer estos derechos, en resolver sobre estas cuestiones, creo que es un gran día... ...para las mujeres, para los derechos constitucionales... ...y sobre todo una advertencia a los que hoy, por ejemplo... ...en el gobierno de Castilla y León quieren nuevamente restringir... ...el derecho al aborto, que es un derecho que ha sido conquistado... ...durante años, con el esfuerzo, la movilización y las luchas... ...de muchas eh, mujeres que han querido siempre ser las que eh, dispongan... ...decidan libremente sobre su cuerpo sin imposiciones religiosas... ...o eh, de fuerzas políticas eh, conservadoras o de grupos de presión, como hay ahora tantísimos, haciendo además negocio precisamente con las campañas antiderecho anti al aborto. Con lo cual nuestra satisfacción ha tenido que eh, de acabarse con el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional para que se haya podido concluir este procedimiento y también por eso estamos realmente muy satisfechos. Es un gran día para las mujeres, para el feminismo, para el reconocimiento de derechos y ojalá que sigamos por esa senda en nuestro país de expandir derechos constantemente. Muchas gracias.